Sí, mi nombre es Joel Figueroa, teniente del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Eh, mi nombre es Leonel Cruz, eh, Soto, y, y pertenezco a la estación de Cataño. Bueno, soy el sargento Julio Pantoja, adscrito a la estación de Cataño. Yo soy, estoy encargado de todo la, el, el pueblo de Cataño en juego estructurales y cargado de la unidad marítima, todo lo que tenga que ver con el área marítima Tenemos por turno de cuatro a cinco bomberos, eh, mayor, mayormente somos cuatro bomberos. Ahora mismo, ahora mismo pues tenemos el radio marino, eh, tenemos radio portátil del de cuerpo de bomberos y tenemos el GPS, según las coordeno, coordenadas que nos da el Coast Guard y sea la emergencia, pues nosotros buscamos las coordenadas en el GPS el GPS nos lleva hasta donde está la emergencia y El uso de la tecnología ya que eh, en ocasiones la, la comunicación por radio pues es un poquito complicada pero con las fotos y videos que se pueden tomar pues se les envía a los supervisores y ellos pues pueden este, visualizar más efectivamente lo que está sucediendo En mi vida personal pues lo utilizo Prácticamente para todo, el celular. En el área de trabajo lo utilizo mucho. Mira, todas nuestras operaciones dentro de la agencia que no se limitan a fuego solamente, ¿no? ¿verdad? Trabajamos lo que es rescate urbano, rescate estructural, eh, lo que es fuego forestal, lo que es rescate y, y, y, y extinción de incendios en embarcaciones. Todos estos programas, todo este tipo de respuestas, pues es necesario la comunicación y la comunicación se va a dar tanto por radiofrecuencia todo por celulares. Muchas veces dependemos más de, de los celulares porque el día a día con lo bueno, que manejamos las operaciones ahora requiere enviar data, requiere enviar imágenes para la toma de decisiones en el comando, en el control y para que los jefes ¿verdad? que están remotos puedan tomar decisiones en cuanto al apoyo que vamos a estar enviando para asistir a la respuesta local. So, manejo de data, mensajes, muchos mensajes, aplicaciones que manejan mucho mensajería grupal, porque básicamente es más fácil cubrir un grupo grande con una sola aplicación que maneja o distribuye esa información rápidamente. Una red rápida dedicada simplemente quizás al sistema de, de, de bomberos porque obviamente la red, la red local muchas veces es eh, ocupada por los usuarios. Si pudiéramos tener una infraestructura que solamente sea utilizada por los respondedores donde se pueda enviar la información rápida, pues nos ayudaría mucho. Muchas veces la cobertura 100%. Dependemos de infraestructura que por nuestra isla, nuestra infraestructura, nuestra topografía, quizá lo que cubre es un 80, un 85%. Si pudiéramos cubrir 100%, incluyendo lo que es la vía que Culebra, incluyendo operaciones marítimas, que entre medio del agua pueda ¿verdad? tener esa cobertura, pues nos ayudaría muchísimo. Podemos poder estar todos enlazados en una sola infraestructura que apoye nuestra gestión con velocidad y que sea dedicada para nosotros para poder distribuir esa información inmediatamente. Que nos dé la cobertura que no importen qué importa en qué parte de la isla estemos, nos pueda hacer, ¿verdad? nos pueda funcionar.